Bienvenido al vídeo de demostración de traspasos contables de Bamboo Cloud a GIC. En esta demo veremos un caso práctico de traspaso con los datos necesarios para realizarlo. Lo primero que haremos es hacer un clic en Ajustes y dentro del menú Crea tu empresa. En la pestaña Traspasos podremos introducir las cuentas contables a utilizar y otros datos opcionales como asesor o empresa. Las cuentas se introducen con la longitud completa, sin abreviar. En Otros traspasos podremos indicar la longitud de las cuentas y subcuentas, así como el dominio de nuestra empresa de GIC. Si tiene alguna duda sobre rellenar algún campo, consúltelo con su asesor. En las fichas de clientes y proveedores, deberemos indicar cada una de las cuentas contables que les corresponden. De la misma forma que antes, se insertan con su longitud completa. Una vez comprobados estos datos, ya podemos crear facturas o traspasar existentes. Con nuestras facturas creadas, hacemos clic en Herramientas y traspasos de ventas o compras a GIC. En esta pantalla podremos filtrar facturas pendientes de traspasar por serie, número, fecha o entidad. Al buscar, nos mostrará las facturas que encajan en el filtro para que seleccionemos las deseadas. Pulsamos en Traspasar las facturas seleccionadas y nos pedirá confirmación. Un mensaje nos informará que podemos descargar los ficheros o importarlos automáticamente desde GIC. Si accedemos a nuestra empresa de GIC, veremos cómo importar los asientos automáticamente. Entramos a J-Conta y seleccionamos la empresa que recogerá los asientos. En auxiliares, aplicaciones, bambú, cloud, veremos la cantidad de asientos pendientes por traspasar. Vemos que tenemos asientos pendientes para importar. pulsamos en enlazar asientos y ya habremos terminado. Si hacemos una consulta de asientos por fecha veremos los asientos, los nuevos asientos ya importados en GEICE.